Muy buenas chiquitubers, soy A García, bienvenidos a mi canal. En el vídeo de hoy voy a hacer algo que aún no había hecho en el canal. ¿Y queréis saber qué es? Pues es agradecer el apoyo a uno de los seguidores del canal, que también tiene un canal al que sigo yo, y además le voy a regalar algo al final del vídeo. Porque sí, porque se lo merece. Quedaos a ver el vídeo. ¡Es usted gordo y feo! ¡Sea nada más feo! ¡Póngase a correr! Mi mamá, que en paz descanse, siempre me decía la frase de... Es de bien nacido ser agradecidos. Y la voy a hacer caso y voy a agradecer el apoyo a Eduardo del canal Correteando la Cheve y miembro de Acá entre Runners. Edu es un gran tío. Tiene un fantástico sentido del humor. Le gusta correr, el running que llaman... Pero yo creo que más que correr, lo que le gusta es cuando acaban la carrera y se va con los participantes y compañeros al restaurante a comer algo o al bar de jarana a celebrar los kilómetros que se han metido entre pecho y espalda. ¿Eh? Tú sí que sabes. Hace ya un tiempo eh, me encontré un vídeo suyo por casualidad aquí en YouTube y me hizo tanta gracia la entrada que acabé viéndolo. ¿Es usted gordo y feo? ¡Sea nada más feo! ¡Póngase a correr! Le digo muchas veces que a mí lo de correr me da mucha pereza, pero le dejo comentarios graciosos eh, para que se ría un poco, porque por si no lo sabéis, eh, reírse es muy bueno y muy sano, y viene bien para fortalecer el sistema inmunitario, ahora que estamos con toda la mierda del coronavirus. Y le deben gustar los comentarios que le dejo, porque me los contesta y me los marca con el corazón. Eh, ya sabe que yo como mucho cojo la bicicleta para andar un poco por los caminos del campo, pero sin correr mucho, eh, que me canso. Si os gusta el running, correr, eh, suscribiros a su canal, os dejo el, el enlace aquí abajo en la descripción del vídeo y podéis ver uno de sus vídeos eh, pinchando en esa tarjetita de ahí. Quiero agradecerle eh, que se suscribiera a mi canal, que no tiene nada que ver con, con el running. Cuando vi que se suscribió me dije, coño, eh, que tengo un suscriptor en México, wow. Oye, que quieras que no, eso de traspasar fronteras le sube a uno la moral. Gracias también eh, por el apoyo que me brindas, Eduardo, porque me consta que ves mis vídeos y también los comentas. Y eso eh, de comentar los vídeos, eh, ya sabes que dice nuestro amigo Romo Alfons, que es muy bueno para que el misterioso algoritmo de YouTube los muestre a más personas. Yo podría crecer un poco más eh, haciendo caso a Romu y subiendo contenido de la misma temática, pero en ese sentido soy muy punky y hago los vídeos que me salen de, de las narices en cada momento. Depende del día, pero tú sí que, tú sí que vas por buen camino. Sigue así eh, correteando por YouTube. Y bueno, ya escuchaste la canción que me inspiró Romu eh, y tú no te quedas atrás ni en locura ni en inspiración. Y aunque no es precisamente una canción, más bien es un jingle, una sintonía, espero que te guste y si te saca una sonrisa, pues objetivo cumplido, tío. Pasa un bonito día, amigo. Y vosotros que habéis llegado hasta aquí, también. Y cuando terminéis de escuchar... Esto que le regaló Eduardo, eh, dad un like si os gusta, comentad abajo qué os ha parecido y suscribiros al canal si no estáis suscritos, que es gratis, leñe. Eh, y lo mismo algún día os hago un regalo como este. Escuchadlo.